De noticias positivas, el turismo sigue manteniendo un ritmo de crecimiento y toma eh, ciertos cambios y transformaciones ante la situación que se vive en el caso de Rusia y Ucrania, precisamente ante la caída de los turistas provenientes de Rusia y Ucrania. El Ministerio de Turismo desarrolló una nueva estrategia de promoción que permitió que 86 mil canadienses más viajaran al país para tener el mejor trimestre de lo que es ya República Dominicana. Durante marzo se consolidó lo que es el proceso de recuperación de los mercados emisores de turistas con la reactivación de los viajes provenientes de Canadá, Alemania, Reino Unido, Argentina, entre otros. Durante el tercer mes del año recibieron en República Dominicana unos 617 mil 756 no residentes. 229% por encima de marzo 2020 y 197% por encima de marzo 2021. Señores, yo cada mes me permito compartir con ustedes los números que muestra el Ministerio de Turismo, precisamente de mano de su ministro David Collado, de cómo marcha, cuál es el ritmo del crecimiento, porque yo lo he dicho aquí de manera reiterada, el turismo está totalmente ligado a diferentes sectores de la economía nacional. El turismo incide en diferentes sectores que son muy importantes. Yo me he dicho siempre, desde la producción agrícola hasta la generación de importantes puestos de empleo a nivel nacional. ¿Sabían? Sí, Óigame, que muchas personas entienden que el turismo solamente significa el este, el sur. No, no, no. El turismo incide en toda la economía nacional. ¿Por qué? Es un elemento que tiene desde producción agrícola hasta la producción de nuevas infraestructuras, personal, puestos de empleo y lo demás, que por eso tengo que compartir cada mes con ustedes estos números, por la incidencia que tiene el turismo para todos nosotros. Permítanme compartir la palabra del ministro David Collado en el día de hoy, por favor. Vamos a escucharla. A inicio de nuestra gestión, cada mes vamos a estar presentando los resultados. Gracias a Dios puedo reiterar que el turismo en la República Dominicana se ha recuperado en su totalidad, que está estable, fuerte y de una manera muy contundente en cada mes que va evolucionando. Esto es debido a una gran estrategia que se ha hecho en el gabinete de turismo, en el aeroportuario, en la Acuerda de Aviación Civil, los aeropuertos, el sector privado, y que todos vamos girando en una misma dirección. En el que el 93% de todos los extranjeros entraron a la República Dominicana... En el marzo, digan que volvería a la República Dominicana es una gran noticia. Y el que el 66% de esos extranjeros digan que se va... estos resultados del turismo en la República Dominicana me gustaría que el señor Rafael Blanco Tejera, presidente de la nos dé su opinión de los número que le estamos presentando en la mañana de hoy. están comenzando a incorporarse al turismo un sector la República Dominicana, que son esos embajadores de signos, porque hay que estar en sangre no solamente que son signos como Yapor, sino que también tienen un network, una riqueza parecida entonces gastan más y, y, se, y se distribuye más el dinero ¿verdad? No. señores precisamente con estos resultados el primer trimestre del año 2022 cerró 1.714.947 no residentes, el más alto desde el inicio de la pandemia a lo que hay que sumarle. Miren, 111.000 provenientes en cruceros. Esos números que le estoy dando, 1.714.000, no incluye los 111.000 que llegan a través de los cruceros. Puerto Plata, La Romana, Catalina, por todos los lugares que tenemos puertos de cruceros. Hay un gran número y estamos hablando de 111 mil más. Creo que, como ya le he dicho a todos ustedes, el turismo cada vez más da muestra de crecimiento y la fortaleza. porque Cuando se unen sector público, sector privado y todos los sectores que inciden dentro de lo que es el turismo y más aún también la participación de nuevas líneas, nuevas ofertas a través de los vuelos que suelen llegar, y lo ha dicho el ministro, están trabajando para poder aumentar cada vez más el número de vuelos que puedan llegar a República Dominicana. Y algo que no se puede quedar, la intención de que podamos tener los dominicanos y dominicanas la oportunidad de recibir vuelos de Estados Unidos a un mejor precio para todos, que ahí va a aumentar el número de dominicanos que nuevamente van a venir a visitar su país y compartir en nuestras playas, que es lo más importante. Enhorabuena a los números dados en el día de hoy el ministro de Turismo, el sector privado y la exposición que se hace allí de cómo marcha cada mes, cómo se desenvuelve. Y para mí lo más interesante de todo esto, ¿saben qué es? Cómo podemos nosotros competir a nivel mundial y nuestro turismo mantenerse, miren, por todo lo alto. Creo que esto debe ser valorado e importantizado por todos nosotros. Claro que sí.